Son lo mismo, hay un hombre, el mismo hombre que siempre trata de matarme en diferentes maneras, como si mi vida fuese una película. ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a otro vlog más Bienvenidos a mi canal Ya casi acabamos con Vlogmas Ya es domingo 15 de diciembre Significa que solo tenemos 10 días más de Vlogmas Para este video voy a hacer algo diferente Les voy a enseñar mi día en día como siempre Pero también voy a hacer 50 cosas sobre mí Que probablemente ustedes no saben de mí Así que hay que... Empezar. Acabo de comer con mi familia, vine a mi cuarto y voy a empezar a editar un video que voy a subir hoy o mañana, no estoy segura, pero lo voy a subir muy pronto. Número uno, yo nací en una ciudad en Corea que se llama Pusan, está bajito de Seúl y toda mi familia es de Pusan también. Número 2. Cumplo el 17 de julio y nací en 1995. Número 3. Soy cáncer. Número 4. Tengo una hermana mayor, tiene 4 años más que yo. pero me llamaban Jill, super súper pequeña en México. mido 163 centímetros. Otra cosa sobre mí es que me da muchísimo miedo los pájaros, son lo peor. Número 8 A mí me encanta la comida mexicana, coreana y vietnamita Me encanta, me encanta el fo Número 9 Siempre tengo sueños muy muy raros Y se sienten súper reales cuando me despierto Pero sueño todo el tiempo Casi siempre, casi siempre lo recuerdo Número 10 Soy súper sensible Número 11 Dicen que estoy un poco dramática Y me gusta hacerlo Estamos subiendo el video Buenos Ay, joder. Buenos días Son las 6 Y ya me desperté tarde Tengo que ir al chile Me encanta cantar y bailar Me encantaba desde bebé Chiquita Pero no soy buena Número 12 A mí me encanta el hip hop Como les dije, no escucho tanto a K-Pop Pero sí escucho el hip hop coreano Y me encanta el reggaetón también En la vida. número 13. El primer concierto al que fui fue el de Shakira cuando estuve en México. Yo estoy obsesionada y me encanta ver películas. Veo de todo tipo de películas y algunos de mis favoritos son Inception, me encanta Catch Me If You Can. También me gusta lo clásico como Mean Girls y she's the man siempre me había gustado leer libros desde chiquita me encanta leer libros como ustedes ya saben en mi carrera en la universidad fue literatura comparativa me gusta leer libros pero no he no he leído muchos libros estos años porque estoy bueno es una excusa que estoy ocupada pero quiero empezar a leer libros otra vez el próximo año así que déjenme recomendaciones de libros que a ustedes les gustan leer soy alérgica a la cereza, melón, durazno y manzana. Me encanta nadar. Jugué polo acuático en prepa porque me encantaba nadar y creo que soy buena. Me gusta hablar en público. Siempre me gustaba desde chiquita, en el colegio y hasta ahora también. Creo que es la razón por la que me gusta hacer YouTube. Número... Siempre se me olvidan los números Mi color favorito es negro y rosa Número 22 Me llamaban Dora, de Dora la Exploradora Porque me parecía ella era mexicana y tenía el pelo corto así Tengo muchísimas pesadillas a la semana Y casi siempre estas pesadillas son lo mismo Hay un hombre, el mismo hombre que siempre trata de matarme en diferentes maneras Y... Con estas pesadillas, sé que estoy estresada o no. Número 24. Mi lugar favorito que visité fue España. Quisiera vivir ahí por, por lo menos un año. Me encantó. Número 25. Tengo muchísimas series que me encantan, favoritas. Me encanta ver eh, dramas, especialmente de Netflix. En mis seis favoritas. Serían Gossip Girl, Vampire Diaries, lo clásico Y también me encantó Casa de Papel y Las Chicas de Cable La neta es que no veo tantos dramas coreanos Antes sí, pero ahora como que no tanto Número 26 Me encanta comprar ropa de Nike Comprar de Zara Y también hay una tienda coreana que se llama Bad Blood Y de ropa, o sea, para el gym Me gusta comprar de una marca coreana que se llama Cheji Mix y como ustedes ya saben, número 27 Estoy obsesionada con el maquillaje Número 28 Toco la flauta Empecé a tocar la flauta desde secundaria Pero no lo he podido tocar desde que gradué A veces saco mi flauta pero no soy tan buena como lo fui hace muchos años 29. Mi actor favorito, favorito coreano es Kung Yoo y siempre digo que es mi marido Número 30. Los países y lugares que quisiera visitar más por Australia, Chile o Argentina Número 31. Siempre fui súper mala en todas las ciencias y matemáticas desde chiquita Número 32 Cuando era pequeña quería ser cantante o pediatra Número 33 Ahora mi sueño es poder tener mi propia compañía y marca de maquillaje Número 34 Una de mis filosofías es que no trato de pensar en el momento más feliz de mi vida Porque trato de pensar que cada día lo será Número 35 Me gusta pensar que todo pasa por alguna razón. Así es que no me gusta arrepentirme por nada. Número 36. En México mis amigos me llaman Ji, también en los Estados Unidos me llaman Ji. En Corea me llaman Moon Ji, con mi apellido Moon y mi nombre G. Moon Ji. Número 37. Mi mayor miedo, aparte de los pájaros, son las personas. Pienso que todas las personas son muy muy buenas de corazón, pero al mismo tiempo tengo miedo a las personas porque no sabes si esa persona está siendo honesta conmigo. Creo que es muy difícil poder confiar en alguien 100%, 100%, 1000%. Yo soy una de las personas que a mí me gusta confiar en alguien y yo le doy a todo lo que tengo, todo mi tiempo, mi esfuerzo, todo a lo que yo hago, lo que amo. Las personas que amo, mis amigos, mi familia, mi novio, todos. Entonces creo que para mí es difícil primero poder confiar en alguien antes de que pueda, poder, pueda hacer todo eso para esa persona. Y eso creo que va con número 38. Yo respeto a gente honesta, que sean honestas no solo a otras personas, pero que puedan ser honestas con sí mismos y también que sean muy leales. Número 39. Yo no creo que soy tan romántica. Número 40 para acabar este día. Tengo una obsesión súper rara que tengo que escribir todo lo que tengo que hacer al día. Desde lo que tengo que hacer al principio. Y hasta el final de día. O sea que como vieron en mis vlogs, escribo cada día en mi agenda todo lo que tengo que hacer. Y después al final de día escribo como un mini diario de todo lo que pasó hoy, cómo me sentí, cómo me fue el día. Y no sé por qué tengo una obsesión de tener que escribir todo eso para poder saber qué exactamente voy a hacer, lo que hice y lo que tengo que hacer y ya solo nos falta 10 más así que los voy a ver mañana buenos días número 41 yo no soy religiosa antes en México iba a la iglesia mis padres son católicos iba con mis padres pero como que después de que regresé a Corea Dejé de ir porque sentí que antes solo iba a la iglesia por mis padres Y no quería ir por nada Número 42 Mi bebida alcohólica favorita es la tequila, claro Me gusta el tequila Sunrise, me gusta el tequila seed Shots Pero también me gusta el Somme aquí en Corea Que es la combinación del Soju y la cerveza Número 43 Me atrae mucho la gente que pueden ser que son muy muy apasionados a lo que les gusta hacer. Número 44. Mi hobby, mi pasatiempo es editar videos. Me gusta leer, ver películas y ir al gimnasio. Número 45. Tengo un tatuaje que me hice, un tatuaje súper chiquito, que me hice muy muy espontáneamente aquí en Corea hace como cinco años. Está atrás de mi oreja. Número 46, me baño con música, creo que todos lo hacen, pero me baño con música para poder cantar y bailar, mientras que me baño sola. Yo amo la música, le pondría música a todos mis pasos, como si mi vida fuese una película. Número 47, ya casi acabamos, yo quiero casarme y me casaría en los próximos 3 años, pero quién sabe, qué va a pasar. Número 48 Creo que el mejor sentimiento del mundo es cuando no puedo respirar por reírme tanto Número 49 Tengo que admitirlo, soy perfeccionista Pero estoy siempre estoy tratando de aceptar que no puedo ser perfecta todo el tiempo Bueno, básicamente nunca Trato de no ser tan estricta conmigo misma Último, número 50 Creo que lo que me hace feliz por ahora Es que estoy muy muy agradecida de poder hacer lo que amo hacer Estoy agradecida de poder estar tan apasionada en algo que me gusta hacer y pues que últimamente puedo hacer todo lo que quiero hacer básicamente, ¿no? Poder hacer ejercicio porque estoy sana, poder hacer YouTube y poder amar a todas las personas que tengo en mi vida. Es algo que estoy muy muy agradecida, incluso a ustedes que también son parte de mi vida ahora en que estoy haciendo YouTube y... Pues sí. Así que esos fueron las 50 cosas Sobre mí Espero que les haya gustado mucho este video. Eh, no quise hacer estas 50 cosas sobre mí sentada en mi cuarto. Quise enseñarles las 50 cosas sobre mí y antes que les enseñe cómo es mi vida. Que ustedes ya muchos lo ven. Pero si eres nuevo a mi canal, bienvenido, bienvenida a mi canal. Eh, aunque estos fueron 50 cosas sobre mí, aún tengo muchísimo más que quiero compartir con ustedes. Así que quédense en mi canal. Vamos a acabar este vlog más de 50 cosas sobre mí. Ustedes también también déjenme en los comentarios abajo una o dos cosas sobre ustedes también quiero saber un poquito más y los veré muy muy pronto en mi siguiente video no olviden a darle un like no olviden a suscribirse a mi canal si no lo han hecho los veré mañana